respaldamos totalmente ese llamado de la Asociación Nacional de Dueños de Farmacia, la Unión de Farmacia, ya que Salud Pública sabe que la única persona autorizada para vender medicamentos son las farmacias, que tienen licencia para vender farmacias. Y la salud del pueblo no se puede poner en manos de todo el mundo, ya que es una cosa muy delicada y que sabe un colmadero, que vende arroba, y eh, cosas por el estilo, saber... ¿Para qué sirve un medicamento? ¿Cuándo debe, debe eh, usarlo? ¿Cómo debe usarlo? Así que esa es una cosa, eh, yo creo, que fuera, fuera de, de órbita, como decimos, pues, del de, de cielo a la tierra, ya que eh, la salud de los dos en hermanos de todo el mundo. ¿Tienen ustedes conocimientos de, de cuántas personas han sido, eh, podríamos decir, intoxicadas eh, o ha tenido algún tipo de inconveniente con estos medicamentos eh, comprados en mano? Los colmados venden siempre algunos medicamentos, así de Winazol, eh, acetaminofen, siempre toda la vida ha vendido tonterías así, ves? aún así eh, son, la mayoría son productos falsificados, ves? que traen de contrabando, lo venden falsificado, ya que los laboratorios no le venden directamente a los colmados. Así que so, la salud del pueblo no puede en manos de todo el mundo. Eh, los medicamentos para que la persona esté consciente y segura de lo que va a usar debe ir a comprar sus medicamentos en la farmacia autorizada por salud pública.